Bienvenidos de nuevo amigos de Mister Roboto. Bueno, hoy estamos con un reto de RoboJam. Esta es los resultados de la categoría, la categoría de Israel y RoboSketch. Entonces, eh, bueno, queremos darles las gracias por haber estado participando. We want to thank all the teams that were here, all the teams that have been watching us. It's going to be a we'll one of those. So, hoy vamos a mostrar los mejores tres, solo el podio, solo el podio y los resultados. De esa forma, los equipos, eh, bueno, podrán ver cómo les fue en comparación con los demás equipos. ¿Listo? Sabemos que eso, eh, bueno, ahí los equipos eh, van a tener que, que mirar y ya evaluar cómo les fue en relación. Y, y bueno, esto, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, entonces en este momento, momento nos disponemos acá. a ver los resultados de la categoría, de la categoría, si sí. puedo ir a la categoría, de la categoría Disc Drill. Entonces primero lo que vamos a ver en Disc Drill, vamos a ver los tres primeros lugares, tenemos un lugar para Colombia y dos para México, cuál será, cuál será, cuál será. Cual será. O que sea, o que sea. Y lo que tenemos en esta momento, entonces vamos a mostrar. Perfecto. Bueno, ahí ya hice un spoiler, que no lo quería hacer. Pero vamos a mirar. Primero, tercer lugar, para el equipo Polus Polus Alpha de Colombia. Vamos a ver cómo le vea Polus Alpha. Buenos días, aquí el equipo Polus con el robot Pollux Alpha realizando el reto de grid, Como podemos ver, está cogiendo los discos azules y los va a posicionar en la línea eh, horizontal que se ve en la figura. Eh, va a agarrar primero los dos azules de abajo para posicionarlos un poco más arriba. Luego se va a dirigir a la parte derecha del mapa para agarrar el otro disco y llevarlo a su posición, después de esto va a agarrar el disco verde que está en, en la posición donde debería ir uno azul para luego terminar de posicionar todos los azules y cuando termine de posicionar ese verde va a agarrar el disco azul y lo va a llevar a esa posición donde estaba, después de esto va a agarrar el disco verde que está a su izquierda para llevarlo a la posición donde agarro ese azul, ya se está dirigiendo a por el disco verde para posicionarlo en la parte de derecha en mapa, una vez finalizado esto va a agarrar los dos... But that he's explaining how he is, how was his process to do all this, okay? How was his process to He's describing what, what was his idea behind this. He's describing simplemente para la idea para los equipo de inglés. Ahí estaba nuestro compañero, y, y en este momento. Ahí termina, es Mateo, Álvarez, es Mateo from Repose, y bueno. Aquí yo creo que bueno, bueno vamos, a, vamos a poner el spoiler, no importa. Eh, tenemos en eh, la categoría de civil ellos estuvieron en el tercer lugar con 14 minutos. Ahora vamos con el segundo lugar, el segundo lugar que es la escuela de talentos de Irapuato, Guanajuato, la secundaria de talentos. En este caso con el robot Robot Talent 3 en tres, en, un, en un tiempo de 11 minutos, de una vez y ahí va somos el equipo de Robolato Talent 3, conformado por Carlos Arturo, Fonseca Sánchez y Leonardo Muñoz Cervantes. Y esta es mi programación. As you can tell, he's just showing the programming. esta a de programación y vamos a ver cómo se ejecuta. He's just showing what was his idea. He's explaining all his um, train of thoughts, what he was thinking about when he did it. ¿Ok? Luego comienza a hacer el, la línea horizontal del centro de la. Luego va a tomar la letra, luego va a tomar un disco verde para empezar a hacer la letra S. Como siguiente toma el otro disco verde para terminar de completar la letra S. Ahora va a tomar un disco azul para hacer la, para terminar la línea horizontal de la letra A. Y ahora va a terminar la letra A y regresa a la base. Perfecto. Esa fue la escuela, escuela de, talentos. de talentos. That was the, the, the actually, the, the, school, the school of talents. Escuela de talentos. That's from uh, Mexico, Irapuato, Guanajuato. That's a uh, good job for the guys. Muy buen trabajo. Y bueno, it, it, it, that was done in 11 minutes. En 11 minutos se entregaron. Y ahora vamos para el campeón, campeón, también de la Escuela de Talentos. Hicieron uno dos, dos de los chicos de Talentos y La Rapuato con siete minutos y empatan, empatan, empatan en el record. We have a new tie for the record, along with Polus who has a seven minutes as a, a, a record. Now, Talentos y La Rapuato has it. okay and um, we're going to show right now what it is. Vamos a ver cómo está. Talentos y la 4. Hola, buenos días. Somos robotalen en 4 y está confirmado por Eduardo Gallardo y Miriam Valeria. Primero va por el rojo y lo acomoda del lado izquierdo abajo. Sigue con el azul para llevarlo arriba abajo del de castillo. Sigue con el otro azul para llevarlo del lado izquierdo y dejarlo al lado del anterior azul. Continúa con el tercer azul para dejarlo del lado del anterior azul. Sigue sí, con el rojo para ponerlo abajo, al lado, a la izquierda. Sigue sí, con el verde para dejarlo del lado derecho. So again, here he, they are just explaining what they did, what was their idea, what was their, their order, that's all they are doing right now. Simplemente están explicando qué bueno quisieron, cuál fue el orden, no más. Entonces, eh, este secundaria también, entonces, this is the school of talent. That's a special school have in Mexico, and they are doing a lot of stuff with these kids. So, congratulations. Okay, that was the school of talents of Guanajuato, the este and this is the final um, the positions. Entonces, aquí aquí tengo las posiciones. 25, Curitiba Racing, Dragon Force, with a time of 88. Oruro, Bolivia, 73. Catamayo Ecuador, con Jimmer Tech, 63. Polus U 63, Pikachu Tatei 60, 60, uh, in 20th place, Nasta Tech Travel, 59, Robots Valley, eh, Macabre Seal 49, and so on. I'm, I'm just going to show it here. I will send it to the teams. Se le va a enviar a los equipos también. Apenas publiquemos, se le enviaremos más tarde. And um, once we publish it, we will send it. So, the best 10 teams, 20 in 10 place, 29 minutes, for 29 minutes, Space Spacer's 2. Con 25, Excelsis Spacer's Junior, Con 23, Talentos 1, Bachillerato Tecnológico Talentos. 23, 19, Irapuato 1, Probot, Bocitos, con 18, Irapuato. 17 es en eh, en el quinto lugar, con 17 minutos, Space Invader Robotics, Turbo, Irapuatu, Rutan en 5, en cuarto lugar, 4 place with 16, and the first three, which are, Polus, secundaria, talentos, and secundaria, talentos, with 14, 11, 17, con 14, 11, 17, respectivamente. Bueno, eso fue, las posiciones, de el, This drill, that was this drill. Okay, now we're, we're going to go with sketch, the little ones. Bueno. Vamos a mostrar todas las posiciones y luego vamos a, incluso vamos a dar los resultados. porque going to give the results and then we see the actual programming. Entonces, de los 20 que participaron, o de los 19 que participan solo 11 tienen retos barrios. Lever Place, técnica sesenta, con noventa dos. Bots, con 88 y Bots from Poland, eighty-eight. Robotics team from Tagay City in Philippines, seventy-eight. Hasta Kilibot seventy-seven, setenta siete, octavo lugar. Tech, 71, de Quillamba, Perú. Light Lizards, sixty de sixth place. Certrico para equipa. We have 63, 63, Peru. Nasta Tech Scorpius Race, en cuarto lugar, 56. And the podium, pero el, en el, el podio. semi Tech, equal Old 45. Nasta Tech, 31. Cortocircuito 26, entonces cortocircuito tiene 26 primer lugar. Nuestra segundo lugar con 31 y con 41 el eh, tercer lugar. Vemos que, que los cuatro primeros están por de ahora la hora. Prosper, please, be within one hour. Ok, so that was really good. Ok, aquí, okay. aquí va, entonces el tercer lugar. Neymar, el Neymar de la robótica, 34 y 45 minutos con una penalización, una penalización para Neymar, ya se me informó cuál. Aquí va, Neymar. Luego seguí con lo que es la llama, como se puede ver acá, y seguí con, la, con el pastel, como se puede ver que lo estoy haciendo todo. Después de hacer esa parte de arriba del pastel, fui abajo para hacer la parte de abajo. Como se puede ver, lo terminé el pastel y queda exactamente en el centro, sin tocar ninguna. He said Neymar, that was Neymar, Neymar, <laughs> from PES, you no, know, I'm just kidding, el, el, el Neymar that la Bótica no está en but uh, he's really talented, Ahí. Neymar de 10 años tiene sí, Neymar, felicitaciones a Neymar, y uh, second place, second place. Desde Ambato, Ecuador, Nazatec Pegaso. 31 minutos, Nazatec Pegaso, from Ambato, Ecuador. Here is the second place. Buenos días, mi nombre es Eduardo Pilatachi. Eduardo Pilatachi mi tocayo. ...de la ciudad de Ambato. Y aquí les presento la resolución del reto. Primero hacemos el medio círculo, después hacemos la línea de 400, de 500 milímetros, después vamos a hacer esta, esta línea de aquí, ahora comenzamos haciendo eh, un medio círculo y ahora vamos a comenzar a hacer el 1 de color azul con bloques de conducir adelante. Eh, ángulos de 45 y giros de 90 grados ahora vamos hacer... he's just explaining how he did it he's everything he did, he he did. As, you, as you can see he just was explaining just what he did what, what, what, what was the process behind it and that was it okay now we're gonna go ahead and we're gonna see vamos a ver Entonces primer lugar first place que fue para el primer lugar, fue para, tengo por primera vez, fue para el cortocircuito de corto, de Colombia. Ay, ah, felicitaciones a la entrenadora, que yo sé que luchan mucho con estos muchachos, muchachos muy talentosos, pero son muchachos que eh, no están, digamos ah, que vienen de un contexto social difícil y, y esto es un, también una forma de ellos de salir adelante. Entonces, eh, felicitaciones. A los, a los chicos de, de este, este colegio de, de Minuto de Dios de Cortocircuito. Corto circuito. Congratulations, here you go! Y hola, soy Juan Están Firaldo Marín del Grupo Circuito y hoy les voy a mostrar el código del pastel. Aquí está el resultado, pero ya se los explico hace rápido. Entonces, entonces ahí está. Entonces, aquí iniciamos con un bloque programado, ya preprogramado de centrar, y lo ponemos para hacer el 1, todo este bloque de códigos para hacer el 1, y este fue un código que desarrollamos para hacer una, un árbol pero no sirvió para hacer la velita, que es como hacer un pétalo, pero en este caso es como una llamita. Entonces aquí vamos poniéndolo en posición para hacer la parte de abajo del pastel, luego la parte de arriba, donde intenta chocar con el uno pero no choca Y pues aquí ya hacemos la otra línea. Y lo dejamos. A, a mí me parece muy interesante que, que explica que lo código que hubiera para otra cosa acá. acá. So, so they explain that... The, word, the one they did for the flame was to supposed to be a petal, like for a flower. And they used it here, so it was very smart. Muy interesante. después de cerrarlo, así la velita, la velita, la velita, la velita, la velita, la velita. Y después de la velita, coge y empieza a hacer las líneas del pastel. Empieza, empieza. Sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue. Sí. Ahí está. Ahí está el ancho que pidieron. Entonces ahí está el pastel. No choca con el uno. Ya hacemos la otra línea del pastel. Parece que fuera dos capas. Parece que estuviera un tris inclinado la otra capa. Se ve, según yo, se ve chévere. Eh, este equipo tuvo una penalización por esta línea. Sin embargo, considero que la figura sí es muy, muy similar y que hizo muy buen trabajo, igual se penalizó tuvo una penalización y está, no con ninguna línea y queda abajo del 1 bueno, hasta la próxima ok, that being said this team got 26, 26 minutes 26 minutes tenemos entonces 26 para Cortocircuito Colombia 31 para Nasta, Tech Pegasus 45 para C&M, J&M les tengo un, un saludo y una, un, un, un mensaje de Gilmer. Gilmer está muy orgulloso de ustedes, chicos. Yo sé que sí. Él no sabe todavía los resultados. No sabe los resultados a los chicos de Gilmer Tech. Eh, pero yo sé que se va a poner muy contento. Ya sabe un tercer puesto que pasó en Bytex Race. Y sé que se va a poner muy, muy contento este tercer puesto. Chicos, that's it. Everybody, thank you. Thank you a lot. Thank you for participating in RoboSketch and for RoboJam on this field and for RoboJam on stars. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. We're going to publish it. Hope you like it. Have a good day. Bye-bye. Chao, chicos.